nadie hubiera advertido lo ocurrido si en ese momento no me hubiera encontrado en compañía de alguien a quien tuve que ofrecer disculpas por mi sonoro e imprevisto estornudo. El autor plantea un paralelismo entre el cuerpo humano y la sociedad en que éste vive. Sus angustias, problemas y esperanzas son similares y como entidades vivas, ambos sufren enfermedades que los llevan a su deterioro e inclusive a la muerte. Y la consecuencia fue el terror.